respiración costal, respiración diafragmática o profunda acostado, ¿Qué decía hasta el final? ¿Qué haces ahí? esto no es un spa, bienvenidos mis queridos quinéticos y críticas a Quienes salud TV donde el movimiento es salud y la salud es vida, para estar al tanto de todos los vídeos que salen todos los lunes y para mejorar sus articulaciones y su condición física le aconsejo que se suscriba a nuestro canal de youtube aprete la campanita y síganos en el Facebook. Bien, hoy vamos a trabajar un nuevo ejercicio respiratorio. Recordemos que hay tres tipos de respiraciones, la clavicular superior que es la que hacemos todos los días, ¿sí? después tenemos la costal o media y la diafragmática o inferior. En general las podemos combinar, no hay una sola forma pura. Sí es importante aprender a trabajar todas las combinaciones porque eso nos va a poder ayudar a, depende de lo que queremos lograr, qué tipo de respiración vamos a utilizar. Así que vamos a aprender entonces, algunos ejercicios de respiración diafragmática, costado. primero, segundo, qué elementos utilizar que nos permitan tener una mejor posición, y tercero, vamos a hacer la técnica que hacemos siempre del 448 de movimientos respiratorios y le vamos a agregar un poco un isométrico, cómo vamos a ir parando la respiración. Muy bien, vamos a llevarlo a Jerry a la habitación contigua, donde le vamos a poner los rayos ultravioletas para que se queme un poco, porque le han dicho que el color así no le favorece mucho, necesita un poco más de bronceado. Vamos a comenzar a trabajar los ejercicios respiratorios boca arriba. Esta posición la utilizamos mucho los fisioterapeutas, generalmente en las personas que están en recuperación postquirúrgica o que tienen algún tipo de debilitamiento o tienen algún problema pulmonar, eh, una disnea o una disminución de la capacidad respiratoria. Entonces, hay una cosita que me gustaría aclarar antes, eh, ¿debemos inspirar por la nariz o por la boca? Es una buena pregunta. Mucha gente a veces me lo pregunta, si lo está preguntando. ¿Debemos respirar por la nariz o por la boca? ¿Cuál es la diferencia en general? Si respiramos por la boca, podemos tomar mucho más aire. Si inspiramos por la nariz, va a ser más lento el tomar el aire. Pero todo depende de lo que queremos lograr o lo que queremos conseguir. La inspiración por la nariz, la nariz purifica el aire. Tiene esos pelitos que utilizan a calentar el aire y a purificarlo. Por lo tanto el aire entra más limpio. Ahora si nosotros necesitamos tomar más aire y más fuerte en el menor tiempo posible utilizamos la boca muchas veces como hacen los nadadores. Con la boca no estamos ni purificando el aire y el aire ingresa según la temperatura del ambiente. Por eso que por la nariz ingresa más lentamente, se calienta y se, y se purifica más el aire y por la boca ingresa en mayor cantidades así como está. Si estamos trabajando en un ambiente que está climatizado o con una temperatura ambiente ideal y además está limpio, es, no hay ningún inconveniente que lo hagamos inspirando por la boca. Muy bien, ahora podemos trabajar la respiración boca arriba. Y acá tengo algunos elementos que les quiero mostrar. Estos son soportes lumbares. Este lo utilizo mucho, que se utilizan para hacer los músculos abdominales. Y eso lo van a ver en mis videos de abdominales. Que yo lo utilizo y que les pongo el enlace. Después también este otro que lo muestro en otros videos. Como los videos cómo estar sentado correctamente. Y también les dejo el enlace. Eh, este otro que eh, no solo este lo muestro en varios de mis videos. Eh, yo les voy a ser honesto, Yo duermo con esto. Porque me resulta muy cómodo para sostener todas las posiciones. Este soporte lumbar es muy bueno para dormir boca arriba y de costado, ya que cubre muy bien la zona lumbar lateral y la parte de atrás, yo lo recomiendo muchísimo, también podemos utilizar los rodillos hay de diferentes tipos que los podemos poner en la zona lumbar, ¿cuál sería la diferencia? muy bien, se los voy a mostrar, vamos a acostarnos boca arriba, ¿sí? yo me me voy a poner, este es muy cómodo, realmente, es muy cómodo, además tiene un colchón un poco blando, es ideal, ya que mientras me voy girando en la cama, déjenme, me voy girando en la cama, sí, me cubre el, el hueco que tengo en esta zona, para mí es súper cómodo, lo utilizo muchísimo, y ahora yo sí puedo trabajar en los ejercicios diafragmáticos eh, boca arriba, con las piernas dobladas o también puedo trabajar con las piernas estiradas. Hay una pequeña diferencia, cuando yo estiro las piernas, el músculo psoas del cual ya vamos a hablar en algún video, eh, cuando sobre todo cuando volvamos a rever el tema lumbar de una forma más novedosa, eh, extracciona la columna, ¿sí? por lo tanto, al estirar las piernas y tracciona también del diafragma, ya que prácticamente tienen casi una inserción común. ¿sí? Observen la diferencia. Van a notar alguna diferencia. Es como que cuando tengo las piernas extendidas, la parte abdominal está más tensa. Se puede trabajar de las dos formas. Comenzamos con el diafragma, parte respiratoria, boca arriba, doblo las piernas y comienzo, tomo aire largo ahora vamos a tomar el aire como con isométricos, cuando yo hago esto estoy haciendo un abdominal y es por eso es bueno estar protegido en la zona lumbar y trabajar el abdominal también se puede trabajar el abdominal cuando largamos el aire vamos a tomar en cuatro tiempos con interrupciones vuelvo a tomar el aire voy a posición eh, de contraer abdominales tomo en cuatro tiempos listos sí Estamos haciendo ahora tomamos el aire en forma entrecortada. Mantenemos cuatro tiempos y largamos el aire en forma entrecortada en ocho tiempos. Y lo hacemos con una contracción del recto anterior y de los abdominales para terminar de largar el aire. Sí, volvamos a hacerlo. Vamos a contraer abdominales. Largo. Con respecto a los abdominales, solo vamos a llegar a 45 grados aproximadamente. Hay quienes pueden llegar más, no importa.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 Pónganlo en los comentarios de abajo. Yo puedo también, cuando vuelvo, tomar el aire solo de una vez como para relajar. Pero recuerden que cuando vuelvo, tengo que también volver en contracción excéntrica de abdominales. Despacito hacia atrás. Vuelvo a tomar. Contracción de abdominales y recuerde que la contracción de abdominales es empujar para abajo para que se levante la parte de arriba y estar apoyado en la estructura que es el, el soporte lumbar ¿sí? este ejercicio si usted no tiene buenos abdominales simplemente háganlo sin la parte de levantar y bajar. Se los muestro. Bien, ¿qué otra variación podemos hacer? Vamos a hacerlo si quiere aprender en una forma simple y sencilla cómo funcionan las articulaciones, cómo cuidar su cuerpo, les recomiendo firmemente que bajen mi guía de vida. Les dejo el enlace a continuación o lo pueden encontrar en la descripción de abajo para que puedan seguir un camino y tengan una orientación de cómo empezar a cuidar su cuerpo. Recuerden que el cuerpo es como un auto, tiene su mecánica. Síganos en el Facebook, síganos en YouTube.